En Noticias río de Uno sabemos lo importante que es la responsabilidad social. También sabemos ayudar. En este caso, ayudar a las personas con discapacidad es parte importante de nuestro ADN. Por eso aquí en Noticias río de Uno, desde hace muchos años, apoyamos a la Teletón. Súmate, Teletón, o Muñan estoy con vos.